Bueno, la creación de la división de Imagine ha sido pues, bueno, una, un, un trabajo laborioso durante los últimos seis meses, en el cual pues, bueno, intentamos aportar al canal un valor añadido eh, pues, eh, a través de, de, de servicios integrales a un canal especialista, eh, mediante la aportación pues, de un capital humano eh, muy experimentado en este, en este sector, ¿vale?, ...que pues bueno, un poco va dirigido a lo que es eh, eh, un canal vertical... ...un canal especialista de audiovisual profesional. ¿eh? Entonces, eh, adicionalmente a esto, eh, tocamos varias, eh, varias áreas de negocio... ¿vale? Eh, ...que también las puede, las puede apro eh, aprovechar nuestro canal de distribución corporativo... Eh, ...como es toda la área de Digital Signage... Eh, toda la gama de hospitality y toda la gama de educación eh, con soluciones integrales. Creemos que es un hueco que el mercado necesitaba cubrir y creemos que aportamos pues, toda la experiencia con recursos muy, muy experimentados y con el apoyo pues, de todos los fabricantes y toda la fuerza y la cobertura que tiene Ingram Micro dentro del canal de distribución. Por la parte de los fabricantes también les damos un servicio o una solución integral. Desde les podemos ofrecer todos nuestros servicios logísticos de almacenaje y adicionalmente también todo lo que es el, eh, pues un servicio de, tanto de front office como de back office para realizar todo, todo el negocio. los objetivos de la división bueno hoy ha sido nuestra puesta puesta de largo y realmente nuestros objetivos es poder cubrir todo pues todos los pasos que hay en un, en un proyecto de estas características no desde la prescripción o la generación de leads eh, para nuestro canal de distribución eh, la formación de este canal la homologación de este de este canal eh, también lo que es eh, pues bueno, bueno, la venta, la instalación, la posventa de, de cualquier solución, que es muy importante, de cualquier solución eh, pues que vaya integrada en este tipo de proyectos. Para nosotros es muy importante que, la, que el canal nos identifique no solo con lo que es en nuestro core business de distribución informática, eh, de lo que es el mayorista tradicional que actúa como entidad logística financiera, sino como un partner de soluciones integradas que se apoya al 100% en su canal de distribución. La valoración que hacemos de este evento es realmente muy positiva. Ha sido muy sorprendente y muy gratificante, pues, la aceptación que ha tenido tanto por parte de nuestros eh, partners fabricantes como de nuestros clientes. La verdad es que ha cumplido con creces y ha superado, pues, las expectativas que teníamos. Hemos mirado lo que es la sala en las, en las ponencias, realmente, incluso se nos ha quedado pequeña eh, y realmente, pues, pues muy, muy contentos, era nuestra apuesta de largo para lanzar la división de, de Image y realmente pues, agradecemos tanto a los clientes que han asistido como a los fabricantes que nos han apoyado en una ubicación pues, tan espectacular como, como esta.